En InDesign desde la versión CS6 existe una manera muy sencilla para intercambiar el orden de filas y columnas como lo vas a ver en este ejemplo. Primeramente en el archivo de Excel tiene que estar todo terminado, bueno yo te lo recomiendo por cuestiones más de funcionalidad y de tiempo para ahorrar el mismo. Nos vamos a InDesign y aquí vamos a irnos al archivo que dice colocar o el famoso control D o comando D. Seleccionamos el archivo, damos clic en abrir. Antes que nada, quiero indicarte lo siguiente, me voy a ir al panel de páginas para que veas que tenemos habilitada una sola página. En la parte superior voy a presionar Shift Click, con esto hago que el texto recorra y cree las páginas necesarias. En este momento ha creado dos páginas. Ahora, si te fijas bien, es un texto, pero lo voy a convertir en una tabla. Activas la herramienta de texto con un solo clic. Das un clic y ahora presiona Control A ah, o Comando A en una Mac. Te vas arriba al menú Tabla y vas a poner Convertir texto en tabla y simplemente clic en OK. Ah, de maravilla. Ahora bueno, vamos a checar un poquitito esto que está acá. Simplemente clic y arrastrar. Mira cómo automáticamente las dos páginas lo hacen muy bien. Si quieres puedes achicar un poquitito más esto que está acá. Y ahora se viene la magia porque esto es algo espectacular. Digamos que primero quiero la columna de inglés y luego la de español. ¿Qué es lo que vas a hacer? Puedes seleccionar con un clic la columna de inglés o con un solo clic la columna de español. Pero antes de dar un clic, quiero que veas que la flechita negra se hizo hacia abajo y eh, está con dirección hacia abajo, perdón, y con un clic la seleccionas. Voy a hacer un pequeño zoom para que veas. Ahora aquí automáticamente va a cambiar la forma del, de la flecha a esa que está ahí y simplemente clic y arrastras hacia la otra columna, mira que se puso de color azul Simplemente la sueltas y ya está También lo puedes hacer con eh, las filas Digamos que la, la, la, la 2 la quieres bajar a cualquier lado Simplemente clic y arrastras La puedes dejar aquí en la 5 Bueno, manualmente te va a tocar cambiar eh, la numeración de esas celdas Pero no es nada complicado Y así de sencillo Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Nos vemos en el siguiente video